O por lo menos, a lo mejor para ciertas personas, sí, pero que no es algo universal, ¿no? A lo mejor te encuentras a alguien que te dice, pues yo es que necesito el, el, el mar cerca para vivir. Y nosotros aquí en Madrid dices tú, ¿por qué? No, pero, o sea, que también. creo que también es, es así, ¿no? Como que todos tenemos nuestras prioridades en la vida, ¿eh? y cosas que nos hacen falta y que al resto a lo mejor no. Y que nos hacen diferentes también. Y creo que el problema que tenemos con, el, con la atracción sexual es que llevamos mucho tiempo hablando por hecho que es universal. Y, y no es verdad, ¿no? Es como también, pero sí, toda la razón del mundo Y desde más, o sea, porque yo considero también que el objetivo de cada activista o de cada persona que tiene una identidad es muy diferente. O sea, considero que según nuestras experiencias vitales es muy distinto, a lo mejor lo que yo quiero pelear de aquí a 10 años y a lo mejor lo que queréis pelear cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué, ¿qué ideas tenéis cada uno? No sé, Heidi, ¿a ti qué se te ocurre? Yo más o menos igual que Lucía. Sobre todo, despatologizar... La orientación, porque sí que es verdad que mmm, ir al psicólogo o a la psicóloga o lo psicólogue es una ruleta. Te puede tocar una persona que te ayude y te escuche y no te juzgue en absoluto o te puede tocar una persona que lo primero que te diga es eso no es una orientación, eso es un problema, eso es hormonal. Entonces, si lo primero que hacemos o una de las cosas que hacemos como colectivo es... Eh, despatologizarlo es decir, como ha explicado Lucía decir, esto es una orientación esto es normal, somos personas válidas pues partiendo de ahí será mucho más seguro para todo el mundo, para todo el colectivo ir al psicólogo, pedir ayuda psicológica o de cualquier tipo en general, ir a profesionales de la salud, entonces me parece un frente súper importante con el que tratar y también no solo a nivel de profesionales de la salud sino a nivel de colectivo LGTBIQA pues hacernos hueco, o sea, recordar que la A está ahí y que no es de aliado ni nada por el estilo. Que parece que pff, llevamos aquí un montón de años existiendo pero se les olvida que, que estamos ahí y muchas veces nos intentan borrar, intentan poner solo LGTb L... Si pues somos el más, ¿por qué no nos gusta el más? Yo no lo entiendo. Ellas claro. todas sus siglas, pero tú tienes que ser el más. Es ¿Qué que ganas de tocar las claro. Y que luego te dicen, <risa> sí, sí, hemos puesto el más, te estamos incluyendo. Claro, claro. En la realidad, no, no estamos ahí. Nadie piensa en nosotros. Entonces, poner la A y recordar que somos la A. Entonces, Nunca. yo creo que esos son frentes súper importantes. Y luego, difundir información. De, de qué es la sexualidad, qué, qué es el espectro asexual, todas estas cosas que pues como antes decías María, pues está un poco un poco mal desinformada la gente, ¿no? Como que tienen a veces ideas súper erróneas sobre lo que es. Vamos, esa, esa sería mi, mi idea ideal, eh, lucha ideal. Pues no lo sé, yo uh, quizás lo que he hecho en falta muchas veces y que creo que eh, está relacionado eh, no con conseguir todas las cosas que habéis dicho pero eh, sí con cómo conseguirlo, es que yo noto como que el colectivo asexual no tiene el mismo sentimiento de unidad que otros colectivos y no sé por qué, no sé muy bien por qué pero como que tengo la sensación... o sea, eh, yo por ejemplo cuando, cuando descubrí el término y conocí el colectivo de Madrid y tal yo pensaba que, que éramos cuatro gatos y resulta que cuando me he salido de ese círculo y me he ido a otros, hay muchísima gente asexual y, y ven, y dentro del espectro muchísima, muchísima, muchísima. Y hay algo que no entiendo, que no sé por qué, no sé qué estamos haciendo mal eh, desde el colectivo o a nivel individual, que es que no, no sé. O sea, luego estamos aquí, por ejemplo, seis, seis personas cuando, no sé, no sé. creo Creo que algo falla y creo que está muy relacionado con... O sea, que necesitamos hacer piña para conseguir todas esas cosas. Y quizás... No sé. Descubrir que está fallando, porque la gente no se siente bienvenida en el colectivo. Eh, creo que también el no sentirnos bien recibidos en el colectivo LGBTIQA. Eh, no no también también eh, está muy relacionado, porque muchas de las personas asexuales eh, no, no sufrimos solo una opresión. Entonces, muchas veces, eh, cuando queremos hacer activismo, pues, o tenemos que priorizar o tenemos que repartir el tiempo y las energías. Y el hecho de que estemos tan fuera de esos colectivos hace muy, mucho más difícil eso, ¿no? Porque, no sé... Sí. Entonces, no, no sé qué solución se pueden poner. Pero a mí me gustaría que, pues, que eso con el tiempo fuera cambiando y que, que el colectivo está, eh, diera una sensación como más, más unido y con más fuerza. Yo, por hacer un inciso, también creo que un problema grande que tenemos es que cuesta mucho dar la cara. Entonces me refiero, o sea, como que de pronto en pequeños círculos pues, podemos llegar a ser más... Pero luego hay gente que quiere tener como muy controlado con quién sale del armario y con quién no. Y es verdad que pertenecer a un colectivo abiertamente asexual, en cierto modo, te expone ya. Entonces, yo también como he ido conociendo gente, de hecho, en otras plataformas, y en esas plataformas ni siquiera han salido del armario como asexuales porque no eran espacios seguros para nosotros. Entonces, también creo que tan mejor también el hecho de no acercarnos entre nosotros es por, porque no nos señalen. Y, y creo que este es un problema serio también que tenemos como colectivo, la verdad. Sí, es verdad, porque es una pena, porque hay como mucho activismo online, por ejemplo, pero luego presencial cuesta mucho. Eh, de hecho, hay activistas superpotentes ahora mismo en este orgullo, haciendo entrevistas pixelados o, o así, teniendo un discurso potente porque no se ven todavía con fuerzas para salir del armario públicamente. ¿no? Entonces... Pero sí, habrá que darle una vuelta también de cómo conseguir un espacio seguro para unirnos y que no pase esto. Es real. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad. ¿Y tú, Roberto? Y yo creo Ah, bueno, perdón, Lucía. No, no, termina. Sí, no, sí. Que digo que con esto yo creo que como también hay mucha falta de información, hay mucha gente que vive sin conocerse a sí misma. Entonces, claro, podrá haber 80 personas a nuestro alrededor, pero es que a lo mejor no lo saben. Y entonces... Es muy complicado. Claro, pero yo me refiero a gente que sabe que es asexual, que, wow. que muchas veces, o sea, lo dice porque yo me he enterado de que son asexuales y, y no y no necesariamente porque haya salido en la conversación, sino simplemente porque forma parte de su identidad y pues es una etiqueta pues que acompaña al resto de que tienen, ¿no? Estoy hablando de gente que ya eh, se identifica como asexual, pero que nunca acaba en círculos asexuales, no sé si me explico, sí, sí, sí, sí. que ese es otro, pro ese es otro problema vale, y estoy totalmente de acuerdo que por ejemplo eh, el tema de eh, conseguir espacio en esos colectivos es importante porque por ejemplo a lo mejor una persona eh, no se ve eh, con fuerzas para dar la cara en una entrevista pero muchos colectivos eh, a lo mejor tienen eh, como un horario en el que una persona con dudas puede ir y preguntar y, a lo mejor, la mayoría de la gente no va a dar la cara en una entrevista. Totalmente. Pero, a lo mejor, si sí. sí, sí puedes dedicar unas horas a la semana a ir a ese sitio, a estar allí y responder a preguntas a una persona que, que probablemente sea sexual, porque si tienes dudas es que... ¿sabes? Sí, y también lo que decías, de tener un espacio que también es vital y, y también que si pertenezco a un colectivo LGTBIQA, o sea, que sea un espacio donde te puede ir cualquiera, o sea, tú ahora mismo, yo que sé, vas a los espacios grandes y entras y nadie te está preguntando ni te está señalando, nadie te está diciendo que eres o que no eres. Porque ya te, o sea, tienes esa vía de, mira, soy una persona claro. residente sexual o de género o tal y, y vengo aquí porque es mi espacio y ya está, nadie me pregunta. Y es verdad que nosotros claro. en mi sentido estamos muy aislados, o sea, es una precariedad real. no Y además, sí. o sea, solamente hay que vernos, yo creo que ahora mismo la mayoría de los grupos somos la, la única orientación que pelea en solitario. O sea, el resto son todas asociaciones LGTBI de deporte, de no sé qué, de ocio, de tal. Es como permitir. Pero si el meten lujo, incluso BDSM. Claro, <risa> Meten como, antes BDSM que, que total, la como, sexualidad. Hostel, hostel, que, no hostel, no parece, que no me parece mal, pero. Ya, total, no, que es una no. práctica así. Pero, pero es como eso, ¿no? Es como os permitís el lujo de tener apellidos, ¿sabes? Por así decirlo. O sea, de juntaros por otras cosas que ni siquiera son vuestra, vuestra orientación. O sea, ya os juntáis para jugar a los bueno, porque os gusta, pero. Claro, yo qué sé, o sea, si es tantísimo, si tienes tantos espacios, que permitís el lujo de esto. Y aquí ahora mismo, pues, sinceramente, nos juntamos por orientación y muchas de nosotros no tenemos nada en común. Y, y a, a ningún nivel, o sea, yo qué sé, ahora mismo el colectivo LGTB, pues, son de partidos políticos, no sé qué. Y aquí nos lo preguntamos por no matarnos ya los cuatro que somos, ¿sabes? Pero es como muy precario, o sea, la verdad es que es real. O sea, tienes toda la razón del mundo. Y no tenemos espacios, y no tenemos sitios donde convivir. Y si nos juntamos es para tener que ir a pegarnos los derechos, por así decirlo, no, a pelear nuestros derechos. Y otra gente, por pues lo que tú decías también, pues puede ir desde otro punto y puede hacer otro tipo de cosas. Porque para nada, por pues, ser asexuales, nuestro, nuestra única cosa que nos tiene que quedar en la vida es hacer activismo. Es que para nada, tenemos derecho a hacer otras mil cosas y o a sea, juntarnos con, con, con nuestra gente para hacer otras cosas. Pero es cierto que no tenemos espacios y es real, y nosotros hemos hablado muchas veces, es que ahora mismo no tenemos un espacio donde ir. Porque sí, no, no hace. Yo creo que, o sea, creo que es muy potente sí. también eso que acabas de decir. Es súper importante lo que has dicho porque naces es un tema que últimamente pues sale recurrentemente porque es una necesidad de tener un espacio. Hay gente a la que no podemos con la que no nos podemos encontrar porque no tenemos un espacio seguro y es muy complicado gestionar encuentros y... Eh, donde nos podamos eh, mantener una conversación con un mínimo de intimidad eh, y con un mínimo de seguridad. Y, y eso es muy injusto para para todos para todas las personas del colectivo, no, no poder contar eh, con esos mínimos. A, vamos, a mí personalmente es una cosa que me sienta, que me duele mucho no poder encontrarme con algunas personas o cuando estoy con ellas, estar en cualquier sitio que digo, Dios, es que... No, no es posible tener una conversación tranquila donde haya intimidad, donde pues eso, no, no te escuche la gente hablar de, de, tu o sea, de, de tu vida privada, porque no todo en la conversación eh, corresponde a, a lo social o a lo público. No, no es justo otras personas no tienen que pasar por esto. Eh, nosotros también somos parte del colectivo de la diversidad y necesitamos recursos... Eh, mm. Para, te, para poder llevar, o sea, para, para dar, no sé, para tener derechos, ¿tá? Es que sí, eso, o sea, muy, es importante. muy importante ese punto. Cualquier otro tipo de actividad, o sea, ahora, ¿no? Mm. O sea, en plan un cineforum, una actividad, un taller de lo que sea, ¿sabes? Es que no tenemos ese sitio, es que no, no lo hay. Y, ¿sabes? Y los espacios estos que tienen recursos no nos incluyen, o sea, no nos dan un espacio a nosotros. Y no será porque no lo estamos peleando y no estamos ya metidos dentro de muchos, pero es que no es, no es así. Y cuando te lo dan, luego no es un espacio seguro. O sea, te lo dan un poco ahí como que sí, te le doy. Pero es como no, también que me lo tienes que dar protegiendo y, y cubriendo las necesidades de un colectivo concretas. Que también las hay. ¿No? Que eso también es como importante. Como no nos puedes incluir así porque sí. Igual que no puedes incluir a otras identidades así porque sí, porque entonces no... Hay cosas que, que tenemos en común y luego hay una necesidad específica de cada colectivo que también tiene que ser un espacio seguro a ese nivel. Pero vamos, real, totalmente real. Sí. Y sobre todo si te vas a lo mejor ya incluso a pueblos o a ciudades más pequeñas, ahí ya eh, la dificultad es doble. O sea que, que ahí sí que es cierto que normalmente la, el resto de colectivos en esos, en esos lugares también está con la misma dificultad a lo mejor. Entonces, sí, pero si a lo mejor nosotros es... tiene un poco... La sexualidad y mencionarla. Claro, claro, eso es. Es como, estás siempre sí, detrás, sí. pero ya es que estás muy mal. Entonces, bueno, pero sí, si estamos en ser ciudad de grandes, así que... No sé, Roberto, ¿tú alguna necesidad de que creas? Yo, pues primero rescato un poco el tema del principio de la patologización, porque a mí, por ejemplo, me pilló cercano y es un fastidio, porque es que incluso aunque no te sientas mal o no sea lo, lo más importante con tu orientación, parece ser que mencionarla en clientes que deberían ser profesionales que te ayuden con tu salud pues puede acabar siendo un calvario y si no tienes muy claro lo que eres o dejas de ser pues incluso que te digan que eso está mal y te intenten cambiar y tú te lo creas porque claro de quién te vas a fiar de la persona que en principio sabe de esto o de ti y luego otra vez eh, lo de los colectivos claro eh, no hay espacios físicos para nosotros en ningún sitio parece ser eh, yo casi todo el mundo que conozco, todo el mundo que, no, realmente todo el mundo que he conocido del espectro que me lo haya dicho ha sido en redes y a veces he encontrado a alguna gente en persona. Parece que, que no existamos y, y sí, claro que existimos. O sea, te vas a los datos y los más pesimistas te dicen una de cada 100 personas y luego ¿a quién conoces? A nadie. Y en los colectivos vas y tampoco ahí, tampoco cabes. No cabes con la gente... Cis, hetero y alo, y tampoco cabes con la gente. Aparentemente no te quieren, no quieren que quepas en los colectivos LGBT y no está no está bien esta exclusión que hay. O incluso cuando hay inclusión, como decís, que es un poco para que no nos digan que los echemos fuera, pero luego de verdad no hay nada. Yo también, a lo mejor, bueno, Adela, ¿quién decir algo? No, estaba pensando que, mmm, que, que es verdad que el tema de la patologización es también prioritario y que, y que, que es intolerable que los profesionales no, no se responsabilicen de su formación e intenten cambiar la orientación sexual de alguien. Eso tiene un nombre, se llama terapia de conversión, y, y está considerada a nivel internacional como una tortura, como una... Aparte de que no tiene ninguna validez, vamos A intentar cambiar la orientación no, no se puede y no tiene ninguna validez eh, ese tipo de terapia científica. Y lo único que generan es más malestar y más problemas. Y, y esto no, no podemos tolerarlo. Que se pensamos. pase con nosotros por alto. Es muchísimo más común de lo que nos imaginamos. Que eso pasa, o sea Nosotros hemos ido, lo sea, ha dicho un psicólogo a la cara de es que el sexo es como la cerveza, al principio no le gusta a nadie. O sea, y eso... Madre mía, es que... Y en un sitio nos rodeado de psicólogos, efectivamente, y nadie... Sí. O sea, que si se si nos dice en público un psicólogo rodeado de psicólogos y pues imaginaos lo que puede llegar a pasar. Yo, yo no me lo quiero imaginar, o sea, porque bueno, en cierto modo lo sabemos, es que no te imaginas porque testimonios de gente que lo ha sufrido hay un montón. Y está pasando, entonces también que, que nos señalen como el colectivo en plan qué necesidades tenéis vosotros cuando también, fijaos, nos preguntamos si sale todo, todo esto y no hemos acabado de relucir ni siquiera la representación en los medios, que también sería para, para hablarlo en otro momento, no en plan la poca representación que tenemos y también el doble esfuerzo que supone esto de estar peleando por visibilizarnos y explicar constantemente que existimos. Y otras tantas mil cosas, violencias en las Los parejas. Los delitos de delicias, odio, que es otro tema. ¿no? Delitos de odio, que no tenemos derecho tampoco a, a, denunciar. a denunciar ni nada. Y es que esto, obviamente, o sea creo que también que seamos también un colectivo acusado de que estamos haciendo lucha para nada. ¿No? De que nos hemos... Que ¿Para qué nos unimos? Dicen. Pues creo que, que efectivamente, precisamente, creo que me quedaría un poco con lo de Logan. Lo que hace falta es que que localicemos más estas cosas y nos unamos más. Porque creo que también es verdad que es más fácil, cuando ya vamos haciendo un grupo es más fácil dar la cara y es más fácil te parte de algo, pero igual sí si que es algo a lo mejor necesario de lo que tenemos que trabajar. Y también el serjo de edad, ¿no? porque somos también todos tan jóvenes y, ¿no? y la gente mayor que está descubriendo ahora con 60 años o con 50 años, todo el mundo nace no de años casales y muchos de ellos sufriendo muchas violencias. Eh, de pronto te llegan ahora y te dicen: Es que me acabo de dar cuenta de que soy asexual. Entonces, bueno, creo que todo esto daría para, para hablar mucho más. Sí, porque ese es el tabú del tabú dentro de la sexualidad eh, cuando. ¿Qué pasa con personas eh, de más edad? Uh -huh. y, y bueno, no sé, así algo más que queramos hablar. Yo creo que ya de tiempo nos hemos pasado un poco, me parece a mí. Esto me ha avisado de que a los 40 minutos no nos echaban, que nos dejaban porque éramos asexuales. No, ha, ha dicho que como has actualizado la última versión, que nos deja Ah, lo que va, pues sabe que era un regalo por el orgullo y nuestra visibilidad, <risa> no <diga> sea. <risa> eh, yo creo que más o menos hemos tocado así todos los temas. Algún, algún tema que se os ocurra que queráis tocar, que os parezca importante... Ese mm, igual el tema, de la, el tema de las parejas, ¿no? A lo mejor insistir un poco más en lo que decía Lucía, que la, bueno, que sí es, la atracción sexual no es universal, el sexo no es una necesidad, y una pareja, eh, no para, para tener una pareja o parejas o vínculos afectivos, eh, no es condición necesaria para su validez tener relaciones sexuales, tengas la orientación sexual, sexoafectiva y demás. Y que muchas veces eso, la, la necesidad de tener sexo es creada socialmente, es decir, también deberíamos ver si cambiamos toda esta cultura alocéntrica, ¿no?, hasta dónde llegaríamos las personas. Sí, sí, total, estaría bien también hablar qué significa, o sea, qué hay alrededor del sexo construido, ¿no? En plan, pues claro. el éxito, la madurez, el dinero que mueve, porque... A su alrededor giran muchas industrias, estética, claro. fotografía. Medicina, sí. bueno, farmacéutica, vaya. Yo también. Sí. Pues sí, o sea, sí. realmente, sí. Pero, ¿sí no, que pues, okay, ¿sí? yo iba a añadir ya sobre otro tema, pero sí vas a concluir sobre este. No, comenta pues otro tema el, el de la felicidad un poco que esto para nosotros ya es un poco más obvio más, más obvio pero al principio más complicado el tema es como a veces sales y es como soy asexual y la persona ay pobrecito y casi como que te acaricia un poco el pelito ay qué mal lo vas a pasar y no a ver no yo no sé una persona hetero es más feliz que una bi porque la trata en menos géneros o algo así porque me acabo de enterar si es así pues claro que no Simplemente no experimento esta atracción y ya está. No es ninguna necesidad ni, ni es mucho menos algo que tenga que esforzarme por conseguir y cuando lo consiga voy a ser feliz. Seré feliz cuando me acepte y sobre todo cuando mi entorno me deje que me acepte y que, que sea yo mismo así y, y ya está. O sea, no es ningún problema. Claro que no. Ni, ni el no experimentar atracción sexual hacia nadie ni el no tener deseo que hay personas que tenemos más, que tenemos menos y parece ser que, un, que las personas que aparte de asexuales tienen poco deseo o, o no tienen ganas de sexo, tienen como el doble de, de si tú sí que vas a estar te lo vas a pasar fatal, lo, lo siento mucho, Jonín, qué, qué mal que te haya tocado a ti esto y no, para nada, no es ningún problema no hay que curarlo, no hay que cambiarlo ni, ni, ni te hace más feliz ser de otra forma, tener otra orientación o tener más deseo te A mí me parece súper práctico, eh. Creo que nos quitamos muchos dramas. <risa> o sea, antes de descubrirlo, igual es un poco rollo, porque tenemos que pasar por protocolos que no nos gustan, no sabemos por qué, pero una vez que descubrimos que somos asexuales es como... ya no tengo que fingir, ya paso de todo. Eso sí que que Para mí ser, es muy práctico. Mismo, eso sí que es verdad. Yo sí que... Es... Sí que es verdad que hayas, yo sí si he escuchado alguna vez, me han dicho lo de, ah, bueno, pues como tú eres asexual, pues ya no tienes ningún problema en la vida, porque total, si es que a ti te da igual a ver, tampoco es eso. Y es como, bueno, igual también no es así, ¿eh? Pero tienes, eh, tienes otros que ensucian menos. Claro, eso, o sea, porque es un poco banalizar, la gente cuando dice esto, o sea, ay, ojalá fuese yo asexual y aromántica si no tendría estos dramas, es como, no, pero ¿sabes lo que tendrías? A fobia, para que enfrentarte. Entonces, bueno, creo que no, es no está. Y no saben la realidad de ser asexual y aromántica, porque realmente sí que hay dramas. Claro. claro, que no tiene tampoco que ver, porque eh, la afectividad y todo lo que pasa en tu vida no tiene por qué estar atravesado por esas atracciones, claro. Sí, yo creo que a lo mejor es eso, lo que estamos hablando un poco desde el principio, lo ¿no? que se piensa que es que careces de sentimientos y de emociones, y, y ya coges un concepto como es un robot, ni siente ni parece. y es como nada que ver, simplemente no estoy siguiendo, o sea, lo que no sigo son los códigos que la sociedad ha aprendido, entonces al final se vuelve todo un poquito más complicado, porque aunque no entre en esos códigos, vivo en un mundo con ellos, entonces, como que es muy enrevesado, sí. Entonces, sí, bueno. Y lo que decía Roberto también, que lo, lo está diciendo también estaba pensando, pues el tema de la soledad, ¿no? Cómo pesa eh, tal y como está organizada la sociedad, eh, cómo te deja fuera y, y cómo pesa el miedo ¿no? a, a la soledad. Sobre todo a largo plazo, ¿no? Rechazo lo que puede generarte. Bueno... Algo más que, que añadir. Ah, pues que el problema no es la sexualidad, sino la claro. isforma. Y bueno, que también somos parte de la diversidad y que si nos está viendo también cualquier persona sexual que aquí estamos, que se puede ser feliz siendo asexual. O, o no se puede, igual que nadie puede ser, no, no lo sé, pero. <risa> pero bueno, principalmente eso y luego también si alguien necesita más información o lo que sea que nos escriba estará por algún sitio de por aquí en nuestras redes total y que es genial encontrarse un mismo y poder ser un mismo creo que también es un mensaje que desde aquí es, ha quedado como bastante claro que al final también para poder vivir con otros lo importante es encontrarnos a nosotros y poder también como como negociar esas cosas no y, y de ese poder.